Hola, buenos días. Soy la jefa de seguridad del Gobierno de México y les vamos a traer una noticia de última hora. Se aproxima un terremoto de grado 9 y que se calcula que empezará dentro de unas tres horas. Las zonas más afectadas van a ser Costa de Guerrero y México de Efe. Se predice que su epicentro será cerca del puerto de Acapulco, en la costa de Guerrero. Ahora les daremos unos consejos que necesitarán saber para poder salvarse. Tenga a mano un kit de emergencia. Deben de tener los siguientes elementos. Cuando empieza el terremoto, tiene que meterse debajo de una mesa o cualquier objeto parecido hasta que el terremoto pase. Manténgase alejado de postes de electricidad, ventanas o paredes. Si usted está en casa, ponga los muebles pesados de tal manera que no se les caiga. Si no puede salir de casa, póngase debajo del banco y de la puerta principal, pues estos son muros de carga y es más difícil de que se caigan. Muchas gracias y les seguiremos informando. Tengan cuidado.